spin, al que le gusta parlotear. Fácil darse cuenta cuando está enfadado, bueno pues te le puedes acercar. Agustín suele discutir, ya sea por bien o para mal, y no le interesa Se cuenta cuando está enfadado, pues no te le puedes acercar, Le pincha Agustín, suele discutir, ya sea por bien o para mal, y no le interesa si lleva la razón.